Me ¿eh? Han dado un símbolo. A ah, vale, sí, de la mierda esta del. ¿Este? ¿Qué es? ¿Qué f... ¿Qué? Jeje, tengo la Acock. Malditos cabrones. Take down. Ver? Premium. weekly, el Weekly Cascadores. no. Vale. Estoy con la churri, Javier. ¿eh? Yo soy McGregor. <risa> con un M16. Sí, te parece, ¿eh? Uy, la de ese Miguel no me gustó, una porquería. Nada, fuera Va para toda la, la putas balas. Uy, uh, no Hostia, Compañero, estamos en otros él. canales ahora mismo. Pásate a otro canal. Subfusil y dentro de la, la cadera se termina. Adiós, adiós, adiós, adiós. A ver, chavales psst, ta -ta, psst, ta -ta, psst, psst. Ahora casi todos Y si no, sacan el, el modo Battle Royale Una Carlos Duty Tú vas a sacar el modo Battle Royale Rapidito Y venga claro. ¿Quién está transmitiendo ya, Javitos? Cascarones ¿Eh, Javi? ¿Eres tú? Yeah. No, soy yo Bueno, yo también Ah, estáis los dos ya, vale, vale, eso es que uno no me ha cargado Buena. Joder, Franco Ahora, ahora, ahora Carlos Dutri masterizado tanque y... ¿Ese es el Juan. ¿Tanque y yo he puesto título, chaval. Título WhatsApp, capítulo 1. Capítulo ¡Oh! Cómo mata esta arma. Qué guapa, tío. Chaval. La P90, ¿no? Que lo Ah, necesito... Una puta. Oh, lo veo, lo veo. El tirador está en la... Subido ahí, en la de esto. Buena, Joan. Yo lo he matado, ¿eh? Bueno, buena. Ah, cuidado que vienen por... Por donde oh, estoy yo, Javi. Por, me por me estoy me estoy me yo. donde estoy yo. ¿Dónde está? Pero ahora estoy en el otro lado, le tiro una granada. Joder, macho. Oh, joder, no puedo entrar a este tío. Muerto ¡Oh, me han tirado granadas! granada! ¡Este puta! llevaba dos o tres, ¿eh? Sí, yo tengo las tres granadas. Este mapa Ese mapa este del, del barco con los containers, tío Es guapísimo, tío, ¿te acuerdas? No, no, el, el, de, el de cargamento No, el otro, un barco Que es un barco a, a lo largo Es un vador Ataque aéreo aliado en camino Las granadas, tres, llevo a Eh, me la ha cagado. Cuidado que hay uno, eh Toma, los dos Uy, <risa> como bata. Está enfrente, está enfrente Muerto, vienen dos Vienen, vienen Nuestro UAV está en línea Impacto profundo y, y fuerza vulnerable que tengo, no sé cómo mata esto Dame 16, ya ves, tanto ya no Pero aquí cabeza. en el barco llevo P90 Increíble, eh, muy buena el a ver, a ver, a ver. Uah, Es duda, como mato La MP7, recuerdo yo también no, aquí no está ¿No? Aquí no está, no, este fue otro. Eso se pone en el 2, ¿no? En el 9 de 2. Esta es la MP5. Que es la primera que te dan. ¡Ah! Aquí la que está en la 74, la cachitita. chiquitita. Eso, sí. Esa, guapísima. Y la MP5 yo me acuerdo que la tenía hecha de una manera que fundía, que te cagas. Creo que había que meterle un tiro a la ¡Oh! ah. El de la izquierda, la los de la izquierda. Tira granadas ahí a la izquierda. Ah, se la ha hecho, eh. Se la ha hecho aquí en la izquierda. Hay que disparar el helicóptero, si no nos va a cumplir. Aquí este el RPG. Aquí está. Me un cargador de la pipa. Mira, casi está. Aquí está. Aquí el RPG. Se da la vuelta, cabrón. ¡Oh! ¿De qué? Aire. No, no sé Yo lo descargué que lo regalaron, tío no vamos en Yo que sé, pues lo tendré todo Si supongo que lo dieron, lo tendré todo Oh, puto tirador ya no vamos en cabeza. Mira, mira, todos los que van por ahí le vuelve a la cabeza al tirador No se han adelantado, tío Campea, campea ahí. te vienen todos ahora. UAV enemigo en el aire. ¡UAV enemigo en el aire. ¡Uy! ¡Depota la granada en ha muerto! Vamos, gilipollas. ¡Otro! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Te va para ti! Buena. Dios, la M4 ¡Uah! No, de verdad Qué tonto era que me, se me ha puesto delante He dejado que disparara Me he ido para atrás y el gilipollas se mete en medio y me choca No dispara y nos matan a los dos Es que vaya manco Voy a bueno. Sí, voy a correr Toma, gala, me la cadera Este uno contra uno está más brutal, hombre Toma, otro Avisarme cuando hagáis algo que esté notable <risa> Sí, tío, no notable. lo mismo que para ti ¿Qué coño es eso? Que digas, hostia, pues este trozo mo habría molado pues Vaya granada que ha comido dentro toda la cara Ah, ¿ves? vale un clip Nos de esos, dice. Las granadas, esas son las hostias. Llevo tres, cheri. Mira, mira. enemigo en el No salís pa' aquí, vos toma Granadas, hijo de puta. Asalto, uno muerto. Y el otro. ¡Pampa! También. <risa> Nuestro UAV está en línea. Nuestro UVA Vale, UVA está vamos. En línea. Los cojones. La arriba, tío. Sí, es que no lo veo a ese y si. voy para ahí me van a matar. Voy, voy, voy, voy, voy. ¡Esto! Nuestro UAV está en línea. Tiene voy a saltar. ¡Y! ¡Qué mal! Por la espalda, es que no tengo a V. Iba a saltar, un salto ahí entre tres. A lo loco. Iba a ser guapo, tío. Oh, en... que eran dos, tío! Sí, ¡Increíble gente! ¡Ahí solo 10 tubos! He no? Nos ¡Hemos vencido! Ay, ¡Buen trabajo, camarada! ¡Qué guapo este!